¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy les traigo una lectura súper recomendada por mi mamá. Ella es una fiel compradora de un periódico regional que se llama El Cubo y el domingo pasado 15 de diciembre en esta publicación me dijo mi mamá salió un artículo genial para que usted mi hijo lo presente en su canal de YouTube porque habla de las recomendaciones para arrendadores. Y para arrendatarios. No nos dejemos confundir por el titular de primera plana de este periódico. Vamos a ver qué dicen. Yo no lo he leído todavía. Vamos a reaccionar. Quédense conmigo hasta el final de este video y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Y tal como me lo dijo mi mamá, aquí están las claves para un buen arrendamiento. Vamos a ver cuáles son los derechos y deberes de arrendadores y de arrendatarios. Empecemos por el arrendador. ¿Cuáles son los derechos del arrendador? Hay cuatro puntos. Y el primero, determinar los cobros que va a hacer para arrendar el inmueble. Estos deben estar por escrito. Sí, los contratos es mejor tenerlos por escrito para que no haya lugar a imprecisiones. Y esos cobros, que aunque no los menciono aquí, son... Cuánto es el valor del canon de arrendamiento, cuánto es el valor de la cuota de administración si es que es en propiedad horizontal, condominio, determinar quién es el que se va a encargar del pago de las facturas de servicios públicos. Segundo, aunque no es un derecho incluido en la ley, puede escoger el inquilino y para eso podrá exigir documentación y ayudarse a agentes inmobiliarios o aseguradoras o afianzadoras de este tipo en este proceso. Tiene toda la razón. Me parece que alquilar a través de inmobiliarias que cuenten con pólizas y con seguros es una gran ventaja para los propietarios porque de este modo van a contar con arrendatarios que han pasado por filtros de determinar si tienen algún tipo de problema penal, si son delincuentes si tienen posibilidades de pago y sobre todo que cuando no cumplen los inquilinos el propietario puede acudir a hacer uso de las pólizas o de las fianzas para que ellos sean los que le paguen el canon de arrendamiento mientras que ellos adelantan el proceso para sacar al inquilino que está moroso. Tercero, el arrendador también tiene derecho a dar por terminado el contrato si el inquilino no paga las cuotas, si hace cambios estructurales en la vivienda sin permiso del propietario, también si lo subarrienda, incumple las reglas de la propiedad horizontal o si incumple cualquier otro acuerdo del contrato. Muy bien. También puede terminar el contrato si el propietario va a hacer uso del mismo hacia futuro, si lo va a demoler, si lo va a entregar porque lo vendió y para eso deberá eh, efectuar el aviso con la antelación según el artículo 22 de la ley 820 de 2003 en Colombia. Por aquí les dejo un video donde ilustra cuál es ese procedimiento y cuánto es la anticipación para que puedan los propietarios, arrendadores, eh, pedirle el inmueble a los inquilinos los derechos del arrendatario es decir, el inquilino del que va a vivir en el inmueble son también cuatro puntos disfrutar del inmueble que va a tomar en arrendamiento en su totalidad dentro de este punto también está exigir una copia del contrato de arrendamiento por supuesto señor arrendatario tú tienes todo el derecho de exigir pero también es un deber del arrendador entregarlo dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato de arrendamiento también pueden colocarlo en el contrato que el arrendatario puede recogerlo en las oficinas y está a disposición para que después de la firma lo pueda reclamar inmediatamente. Hacer uso de los servicios públicos, agua, luz, entre otros, y los adicionales con los que cuenta la vivienda. Obviamente eso es un derecho. Tercer punto de los derechos del inquilino. También tendrá derecho a dar por terminado el contrato en caso que el arrendador incumpla las obligaciones. Cómo tener el inmueble en buenas condiciones. Mm, esto de pronto no es tan fácil. Porque el tema de daños siempre es bueno, bueno verlo de una manera particular. Cada daño, daño hay que revisarlo. Porque si vienen es como la... Como lo general decir que, el, que el, el propietario tiene que mantener el inmueble bueno, pues también hay unos derechos, del, unos deberes del arrendatario de conservación. Y esto no están en la ley 820, sino que están en el, en el Código Civil. Cuarto punto. Ah, antes del cuarto punto. Por aquí les voy a dejar un videito sobre los daños eh, o las responsabilidades de mantenimiento del inmueble a cargo de los arrendatarios. Ahora sí, cuarto. Dar por terminado el contrato de forma unilateral antes de la terminación de este, pero para ello deberá dar aviso, aviso de tres meses antes y por escrito. Aquí sí se equivoca el que mamá, porque no es tan fácil como dice aquí, para uno poder dar terminación unilateral antes de la terminación de la vigencia del contrato conforme el artículo 24, y si uno no tiene justa causa, debe pagar además una penalidad equivalente a tres meses de renta así que aquí hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a confusión señores arrendatarios los deberes del arrendador recuerden que el arrendador es el, el propietario o la inmobiliaria primero entregarle el inquilino el inmueble a tiempo y en buen estado que tenga habilitados los servicios públicos de agua luz gas entre otros y demás que tenga el lugar segundo si el contrato de arrendamiento está por escrito, debe entregarle al arrendatario una copia de este. Tiene 10 días hábiles para hacerlo. Muy bien. Tercero, si la vivienda está sometida a régimen de propiedad horizontal, debe entregarle al inquilino el reglamento de la normativa del lugar. Yo recomiendo lo siguiente, como esos reglamentos de propiedad horizontal son un mamotreto grandísimo de hojas porque es una escritura pública, lo que yo recomiendo o sugiero es acudir a la administración de propiedad horizontal y pedirles que en una memoria USB o en un disco compacto le entreguen una copia de ese reglamento de propiedad horizontal y se lo pueden hacer entrega al arrendatario. También pueden pactar en el contrato que a la finalización de ese, de ese contrato de arrendamiento, de ese alquiler, ese inquilino va devolver la memoria, va a devolver la, la USB o hasta mirar a, hasta dónde uno puede enviar ese reglamento a través de WeTransfer o por Dropbox, por una de estas herramientas para que quede en la nube el reglamento de propiedad horizontal. Me parece una muy buena idea que se me acaba de ocurrir revisando este periódico el día de hoy. Cuarto, efectuar las reparaciones necesarias si el inmueble presenta daños que no han sido por culpa del arrendatario. Y hasta aquí los deberes del arrendador, propietario o inmobiliario. De los deberes del arrendatario, es decir, del inquilino. Primero, pagar a tiempo el precio del arrendamiento tal y como se aclaró en el contrato de arrendamiento. También pagar los servicios públicos a tiempo y el cobro de la administración si está en propiedad horizontal. Segundo, cuidar de la vivienda y de los servicios que ofrece. En este caso, en caso de causar daño, debe pagar el arreglo de estos. Tercero, cumplir con las normas si el inmueble hace parte de una propiedad horizontal. Y cuarto, si va a entregar el inmueble, debe estar en buenas condiciones. Debe estar a paz y salvo de todo pago. Ya para ir finalizando, eh, vamos a hablar de los datos para destacar. Dice, aunque por ley de hay dos tipos de contrato verbal y escrito, es recomendable que utilice el segundo, así tanto usted como el inquilino sabrán de sus obligaciones. Tómese el tiempo necesario para elegir a su inquilino, asesorese con expertos en la materia, ellos le ayudarán en la elección del arrendatario. Y también trae unas recomendaciones para el arrendatario. La primera, antes de tomar un inmueble en arrendamiento debe conocerlo, al igual que la zona donde está ubicado y qué beneficios tiene en cuanto a transporte y seguridad la sacaron del estadio con ese comentario. Me parece buenísimo, buenísima esa recomendación porque una de las mayores causas de dificultades entre arrendadores y arrendatarios es que el arrendatario no se toma el tiempo de determinar si ese inmueble se ajusta a sus condiciones y necesidades. Siempre se meten a las carreras al inmueble y no se, no se toman como el tiempo de prestar la atención a si yo soy vigilante y resulta de que yo no sabía que el sol salía por el oriente y que me da todo el sol en la cara y ahorita si usted no me coloca un blackout, entonces usted me está incumpliendo el contrato de arrendamiento. Así, yo he visto eh, excusas de ese tipo. Otra excusa, señor arrendador, señor inmobiliario, señor propietario, me tengo que ir porque el carro no me cabe en el parqueadero porque el carro mío es muy grande y pues desafortunadamente no puedo estacionarlo allí, así que yo termino el contrato. Señor arrendatario, esto es culpa tuya, tú tienes que estar eh, atento de, a tus necesidades, tú eres el que tiene que cubrir tus necesidades, tú te adaptas al inmueble, el, el inmueble no se adapta a ti. Por lo tanto, esta recomendación me parece que es muy valiosa para los arrendatarios. Segundo, segunda recomendación, cerciórese del estado del inmueble y que tenga servicios públicos al día. Tercera recomendación, verifique cómo está el mercado inmobiliario, qué precios ofrecen los arriendos en el sector donde vio la vivienda. Tómese el tiempo para adoptar una buena decisión. Muy buena recomendación también Porque muchas veces el arrendatario Entra al inmueble Y cuando sale al, al, al, el apartamento al frente Se da cuenta que el apartamento al frente Era mucho más barato del que tomó Entonces el arrendatario lo que opta por hacer Es empezar a buscar peros al inmueble, al inmueble Cuando en realidad lo que está haciendo es Pataletas de ahogado Porque sencillamente ya firmó un contrato de arrendamiento Y no se fijó que el inmueble al frente era mucho más barato entonces pues arrendatario, tómense en el tiempo, alquilar un inmueble es de mucha responsabilidad para ustedes inquilinos, los problemas de los inquilinos son causados casi que por nosotros mismos porque no, no somos precavidos con las necesidades que tenemos y con tomarnos el tiempo en verificar si ese precio se adapta a nuestro bolsillo y que alrededor no hay inmuebles de pronto más baratos o muchos mejores. En caso de incumplimiento del contrato pilas. Primero, si el arrendador es el afectado, debe iniciar un proceso de restitución de inmueble y para eso debe apoyarse en un abogado. Segundo, el abogado es quien elabora la demanda y la radica ante los jueces eh, municipales o del circuito. Ellos determinan el paso a seguir. Pero ojo, este proceso puede durar un año. Tercero, en caso de que el arrendatario esté inconforme con su arrendador también deberá apoyarse con su abogado para entablar una demanda por incumplimiento de contrato cu cuarto la demanda también debe ser recibida por un juez y el tiempo de respuesta también puede durar entre un año y año y medio lo de los términos que está planteando aquí que puede durar un proceso varían para mí puede ser de año y medio casi que a dos contando con la ayuda del manto protector de nuestra señora de Guadalupe o bajo la mirada del divino rostro que nos permita sacar adelante esto. De todas maneras sí que hay más ramo bendito para ver si la agilizamos este tipo de, de procesos porque son larguísimos. Y hasta aquí amigos el video de esta semana. Quiero agradecer especialmente a mi mamá a la que amo muchísimo por ser tan amable y tan querida siempre porque apenas llegó de misa lo primero que hace es decirme mijo aquí hay un artículo para que usted hable de esto en su canal de youtube eso no tiene precio mamá muchas gracias por estar pendiente de lo que yo estoy haciendo no sabes cuánto me, me hace sentir alegría el que tú también participes de este proyecto en el que yo estoy tratando de compartir con las personas información que de pronto ayude un poco a mejorar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios un beso para ti mamá por otro lado Quiero resaltar que si bien tiene algo muy positivo esta publicación que es las recomendaciones al arrendatario de conocer muy bien el inmueble antes de firmar un contrato, es lo peligroso de la mención de decir que solamente mandando una carta con tres meses de anticipación, en cualquier momento el arrendatario ya puede terminar el contrato de arrendamiento. Creo que es muy peligroso ese tipo de mensajes porque gracias a ellos es que se está generando mitos urbanos que después dificultan las relaciones entre propietarios e inquilinos. Hay que ser un poquito más responsable con las puentes que están, eh, a las que están acudiendo las personas que eh, elaboran estos artículos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos e inmediatamente los publique. Regálame un like, activa la caja, de dije, eh, regálame un like, por favor, comparte este contenido con las personas a las que tú creas que les puede servir las recomendaciones que acabo de comentar que vienen de, de este periódico. Si tú tienes alguna opinión sobre el contenido también, te agradezco dejarlo en la cajita de comentarios. Pero si tienes preguntas no relacionadas con este contenido, ingresa www.derechoinmobiliario.com, Allí encontrarás los espacios y los días disponibles en donde pueda yo atenderte con el mayor de los gustos. Por el momento solamente agradecerte el cariño y el estar viendo este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.